No ha podido ser. Tampoco este año las manifestaciones, firmas y protestas de miles de ciudadanos han sido suficientes para salvar la vida de Vulcano, que ha muerto asesinado a lanzazos el 17 de septiembre a las 11 y cuarto en la vega de Tordesillas. Las protestas han llegado de todas partes y han sido más numerosas que nunca. Además de la masiva manifestación celebrada el sábado en Madrid, un grupo de 200 defensores de los animales ha acudido a la localidad vallisoletana para tratar de ocupar el recorrido del toro. La Guardia Civil les ha cerrado el paso con un dispositivo especial, aunque esto no ha impedido que hayan sido increpados e incluso apedreados por los lanceros. Además de Vulcano linchado y ejecutado, siete personas han resultado heridas, entre ellas una defensora de los animales cuya foto con la cabeza sangrando por una pedrada ha circulado por las redes, aumentando la indignación y el malestar. El periodista Pedro Armestre ha tenido que ser intervenido por una cornada en el muslo. Ya por la tarde diferentes ciudades de España, han sido escenario de concentraciones simultáneas en memoria de Vulcano. Barcelona, Bilbao, Sevilla, Gijón, Alicante… cientos de personas se han sumado a la repulsa por la bárbara celebración convocadas por la Plataforma por la Dignidad Animal. La convocatoria de hoy era para protestar por el Torneo del Toro de la Vega, que ha tenido lugar esta mañana, para mostrar nuestro rechazo sobre todo ...y bueno, para rendir homenaje a Vulcano... ...que ha sido el toro lanceado esta mañana... ...y queríamos aprovechar también el tirón que ha tenido este año... ...la repercusión mediática que ha tenido... ...pues todas las protestas que se han realizado... ...sobre todo a nivel de, pues, eh, de redes sociales... ...ha habido muchísimo movimiento este año... ...y creíamos que teníamos que estar hoy aquí... ...protestando, alzando nuestra voz... ...y dejando claro que no queremos más toro de la vega". Nosotros hemos visto este año mucha más eh, implicación por parte de todo el mundo, incluso hemos realizado una campaña a través de redes sociales que se llama «Me cambio por el toro de la vega». Hemos recibido miles de fotografías que de hecho están colgadas y tenemos un vídeo editado. La gente estaba hoy muy indignada, con muchísima rabia y nosotros pues, creemos que esa rabia, esa impotencia... ...hay que transformarla en ganas, en fuerza para seguir luchando y acabar con esto. La gente está más concienciada, participa mucho más, se implica muchísimo más... ...la respuesta es más masiva... ...y yo creo que sí, que va a ser el último Toro de la Vega... ...ojalá sea así no tengamos que volver nunca más a concentrarnos por esto. Ojalá sea así, porque como decía el escritor Julio Ortega en su manifiesto... ...nosotros lloramos lágrimas de sangre al pensar en Vulcano... ...y ellos hicieron brotar lágrimas transparentes de sus ojos y rojas de su cuerpo al atravesarlo con sus lanzas. Ellos no quieren cámaras que los graben, y nosotros gritamos en cada despacho, en cada calle, en cada rincón. Por eso ellos son el pasado y nosotros el futuro.